tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Vivi y el día de hoy te traigo un nuevo video. Ok, el nuevo video que les traigo hoy es un tag y me nominó mi amiga Bella Gutiérrez que les gusta dejando su canal por aquí y el video donde me nominó por acá. Los invito a que la sigan y que vayan y le comenten no sé, cualquier cosita, si les gusta el canal de ella y todas esas cosas o que van de mi parte. Y pues bueno, este tag se llama... Bueno, que arribita dice el nombre, es el tag de loca por los labiales. Y yo creo que se dieron cuenta en uno de mis videos que se llama Mi Primer Haul, que de hecho fueron de puros labiales, que aquí te lo voy a estar dejando para que vayas y lo veas. Y pues bueno, sin más charlas, comencemos con el video. Déjenme contarles algo que yo vengo bien preparada para hacer el tag. Me preparo unas palomitas. No pregunten qué hora es, por favor. Y mi vaso suculento de agua. Ahora sí, vamos a comenzar. Aquí tengo las preguntitas ya preparadas. Y dice así Bálsamo labial favorito. Ni, tengo dos, de hecho. Y los uso ahorita últimamente demasiado con eso de los calorcitos. Pues hay que tener un poquito de protección para los labios. Porque se resecan mucho esas cosas. Y yo estoy utilizando estos dos. Es este Baby Lips de Maybelline. Y este de Eos, que está todo sucio. <risa> y me lo regalaron. Me lo regaló una amiga muy, muy, muy querida. Es este higuela de Sandía. Está delicioso. Este no... Tiene un olor como a menta o algo así. Y este tiene protector solar del 20. Este es el que estoy usando ahorita más seguido que este. Pero este es para uso diario. Este últimamente se me ha hecho como que está como más espacioso que este. Este es como más delgadito. Se puede meter en cualquier parte. De hecho, este a veces me lo llego a meter a la bolsa. Y me salgo solamente con mi cartera y así me voy entonces eso tiene muy, muy buena función, se los recomiendo, no sé cuánto cuesta ahorita porque yo lo agarré en especial en $45 pesos segunda pregunta el mejor labial rojo que tengas es un labial rojo que en serio me gusta, desde que lo compré quedé enamorada de él y de hecho he probado otros rojos como esos que son como indelebles, así como este que traigo ahorita pero no es rojo obviamente y no, este es el único que me ha gustado, es un rojo muy, muy, muy, muy llamativo. Bueno, es este, Él me costó $50 pesos y es de Milani y es el número 07 y se llama Vets Red. El labial rojo de Milani es mate, es terminación mate, así como ahumado, pero no se mira brilloso. Está súper, súper bonito. Este, en serio, me encanta. Pregunta número 3, dice, labial más caro y más barato de tu colección. Ok. Yo soy bien coda, déjenme decirles. Pero el labial más caro que tengo hasta ahorita. Digo, en el precio en el mercado. Porque yo lo, yo lo compré en una boleta Entonces me costó muchísimo más barato. Pero venía bien maltratado. Estos pues ya saben cuánto cuestan. Les voy a tratar de dejar el link abajo de todos los labiales. Para que vayan y los vean. Este es de MAC. Y es el tono rebel Se llama A33. Es el número. Es este. Es un color como ciruela Súper, súper bonito. De hecho fue, je, fue mi labial favorito al momento, pero ya pasó a la historia. A veces sí me lo sigo poniendo. El labial, este labial de Ravel es sumamente humectante. No es mate, no deja ese acabado mate que a mí me gusta. Pero me gusta como para esas fechas de calorcitos, así. Mis labios están humectados y están súper pigmentados. Y el labial más económico que tengo hasta ahorita es este de este gatito súper súper bonito y es de beauty treats se llama la marca algo así no, no sé qué nombre de la línea sea pero es un gatito y es es el número 543-05 y se llama frolic Fro, frolics algo así no están tan pigmentados pero está sumamente pigmentante es para esas fechas las fechas de calores. Pregunta número 4. ¿Labial que te arrepientes de haber comprado? Hasta ahorita tengo dos labiales que en serio me arrepiento de haber comprado, principalmente por los colores y uno por el acabado. Es más, este ni lo he usado. Es de covergirl y es el Smooth Ships, no sé cómo se dice, y es un lipstick. Es este, y es en tono café. Ah, ok, está abierto. Es así, es café, como con destellitos. Como que deja solamente el brillo. Otro de los labiales que me arrepiento de haber comprado, ¿no? Como que así que me... ¡Ey! ¿Por qué no compraste? O no sé. Pero no me gustó en serio, principalmente el color. Porque es como demasiado rosita para mí. Porque esto es sumamente morena como se darán cuenta. Y este es en terminado mate. Me costó $35 pesos. Y está... Pues sí, se aprecia bonito como para una persona blanca, creo yo. Pero a mí en serio no me gustó y no me lo he puesto tantas veces. Y creo que lo voy a dejar más bien para el trabajo, entonces es este. Punta número 5, delineador, ¿sí o no? Yo digo que el delineador depende del labial que estés usando, por ejemplo. Si es un labial como este que traigo, pues sí se ocupa un delineador para hacer la, la, la forma de los labios bonita. Y que si tienes la boca chueca, pues te la endereces y todas esas cosas por ejemplo yo ahorita en este caso no traigo no me puse delineador pero me tenía que haber puesto un delineador y pues obviamente pues como estoy diciendo depende del labial que te pongas pregunta número 6 cuántos labiales tienes en tu colección si contamos los brillos o gloves lips gloves no sé cómo se llaman para mí todos esos son labiales y luego los bálsamos, bálsamo labial, pues son, todos son labiales, tengo 150 así todos cerraditos. Y así de puros labiales, así como de estos en barra, tengo como unos 80 y no sé qué. La número 7. ¿A los cuántos años comenzaste a usar labial? En realidad cuando uno está chiquito es típico que tu mamá te pinte la boca para el festival revolucionario de la escuela o no sé, cosas así. Y mi mamá sí me llegó a pintar los labios pero yo no considero que a esa edad comencé a usar labial, en la secundaria no lo iba a usar, en la prepa tampoco porque no me pintaba así como que la gran cosa, entonces ya cuando salí, ya cuando tenía como 18 años comencé a usar labiales por primera vez y de hecho usé uno igual a este, de hecho me compró otro igual. Y es, este es como un rosa como con brillitos y en serio lo amé la primera vez que usé. No pigmenta nada en serio, pero es un rosa como, como nude, no sé cómo decirlo. Y tiene así como brillitos doraditos, o sea, súper, súper bonito. Pregunta número 8. ¿Labial sin el cual no podrías vivir? Señoritas, mujeres, señoras, niñas... El labial sin el cual en serio no puedo vivir y estoy casi segura que me voy a llegar a comprar hasta 5 Lo llego a encontrar, en serio, es este y ya lo han visto en millones de mis videos Lo amo, en serio, lo amo, no sé, el color es como súper oscuro, bien dark Últimamente ya no he usado labiales así como tan tan claritos como antes Ya me animé a usar colores más oscuros entonces es este de NYX y es el labial de Transilvania SMLC21. Lo amo, en serio, lo amo. Ya saben, que les voy a dejar los links abajo para que chequen. Número 9: un labial para arrasar. Este labial se lo miró una amiga que aquí les voy a estar dejando su canal, se llama Kawaii Makeup y lo miré en, una, en un video que hicimos las dos juntas, que acá se los voy a dejar, se llama cómo identificar tus labiales y fue este, se llama Cherry Boom en el tono número 918D y es un tono guinda super hermoso porque es cuando comencé así con mis cosas darquetas y eso sí, lo voy a poner aquí. Está súper, súper, súper pigmentado y es en terminado mate. La siguiente pregunta dice así, un labial que combina con todo. Cuando no quiero usar un labial así súper cargado, rosita o oscuro, como ya les dije, yo utilizo mucho este y también ya lo han visto en varios de mis videos. Es este de NYX y es el tono Tiramisu BLG07. Y es un gloss, se llama Beauty Gloss, algo así. Y es como, creo, súper cremoso y así es, pero está, en serio, súper pigmentado también. Y pues deja los labios algo así como pegajosos, pero después se va haciendo como muy suavecito. Me encanta, ese me encanta porque es, pues, súper pigmentado y deja ese brillo así como para unos labios carnosos. Entonces me encanta, en serio. Pregunta número 11. Labial favorito del momento, señoritas. No, bueno, ya lo vieron de hecho en uno de mis videos. Es este de aquí, es el video colaborativo de Glitter que hice. Y ese es el labial que oh, lo amo, lo uso casi todos los días. En serio, de hecho es el que traigo ahorita. Y es de LA Girl, los Mate Flat Finish Pigment Gloss se llama. Y es el tono Rebel, el GLG 843. LG 843 Rebel se llama Y es este de aquí que también se los voy a mostrar No es igual que el Cherry 1, ¿ok? Es sumamente diferente Es como otra vez un tono ciruela Parecido más bien al Rebel de MAC Igual Pero está súper súper bonito Y siempre me lo pongo este Número 12 ¿Cuál fue el labial, el último labial que compraste? Fue este que es de Kehel Javibe En un tono como moradón Y es el Malibe E902 Me gustó Cuando vi la foto No lo he usado todavía Pero hasta ahorita me han dado muy buenas Recomendaciones de él Es como, lo veo más como rosado Como un rosado morado, morado rosado No sé, pero es este de aquí Está súper súper bonito Me encantó Pregunta número 13, un labial que desees y no tengas, Yo todavía por él, espero en mi cumpleaños comprármelo, es, es uno de Lime Cream y aquí se lo voy a dejar una fotito para que lo vean, porque lo quiero tanto. Y me gusta, de hecho hay varios labiales de esta marca que quiero, de hecho quiero como unos cuatro de esta marca Y si es posible pues después Si no es este, también me gustaría este que está acá que es de color pop se llama Que de hecho una amiga que se llama Marlena y es que aquí les dejo el, su canal para que ven y la sigan Tiene un video de una reseña de esos, entonces desde ahí me enamoré y quiero estos dos ya para mi cumpleaños, en serio Pregunta número 14. ¿Te gustan? ¿Amas o eres adicta a los labiales? Me gustan, los amo y me encantan los labiales. O sea, soy una adicta a los labiales. 150 labiales no es, cosa, no es una cosita. Pregunta no, dice, número 15. Agrega algo extra al video. Quiero más labiales. Si me van a regalar mi cumpleaños que sean labiales. 16. Nomina a alguien Voy a nominar a Anita Ontiveros, Que también la siguen en Instagram como Lunita Anita Entonces, amiga, te nomino a hacer este video Porque no me acuerdo si lo he visto en tu canal Entonces te nomino Yo creo que va a ser la única que voy a nominar Porque yo creo que todas las demás ya lo tienen Chicas, si ustedes tienen uno Déjenlo aquí en los comentarios Para que las chicas vayan y lo vean igual pues bueno, sin más, pero el momento. Hemos terminado el tag de Locar por los labiales. Muchas gracias por ver este video. Te invito a darle like si te gustó. Y pues, si te interesa que siga haciendo más videos sobre los labiales, igual comenta lo que abajo. Ya sabes, pues me puedes dejar tus saludos, tus recomendaciones de otros youtubers, una solicitud de algún video que quieras. Igual un comentario bonito como los que siempre me dejan. Muchas gracias a todas las chicas que siempre, en serio, siempre, siempre me dejan. Muchos comentarios bonitos. A las personas que se han estado suscribiendo a mi canal, también muchas, muchas gracias. Y pues ya hemos acabado con el video. Les deseo una bonita semana, un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, lo que sea. Nos miramos después. Un abrazo. Bye, bye.